Existe un lugar en donde los sueños se hacen realidad, en donde todo lo que imaginas puede ser una realidad posible. Aquel lugar donde todos tus sueños y todas tus ilusiones se pueden volver una realidad. Este, este lugar que está dentro de nosotros es llamado afuera. Simplemente afuera.